Pues, seguimos con el COVID, seguimos hablando y concientizando a la gente sobre lo que son las medidas de higiene, lavarse bien las manos, no llevarse las manos sin lavar a la boca, a la nariz o a los ojos que son la vía de, las vías de entrada, andar con sus macabillas puestas. Por ejemplo, no la tengo puesta aquí, pero el control la tiene puesta allá. Y si se me acerca de un zapatazo, eso cúbrelo que tiene un zapatazo de una vez, <ríe> y sobre todo lo que más nos preocupa es que en los centros turísticos, miren, los pueblos turísticos de República Dominicana reportan 1598 casos de COVID-19 en 28 días, la provincia de Alta y Puerto Plata acumulan el 74% de los casos. Puerto Plata reportan un promedio de 13, de 137 casos semanales, que si usted lo divide entre 7, estamos hablando de 20 y pico por caso por día. Pero subiste muy rápido. Miren, señores, ¿dónde está el origen de todo esto? En una playa, usted no se va a bañar con una mascarilla puesta. No se va a bañar con una mascarilla puesta. Cogemos la confianza. De inmediato. Estamos con el chupe, un traguito y ya los no, no, no, no. dos minutos ya hay, no hay COVID, se acabó el COVID. Imagínense usted en esos hoteles, la desgracia que es para nuestro país abrir esa puerta de los hoteles, porque ahí entonces viene lo que es un rebrote. Hace dos días que uno de los más prestigiosos centros médicos del Cibao, como lo es la Unión Médica del Norte, hizo un llamado, hizo un llamado muy serio, que puede abrir un rebrote, por la cantidad de fiestas caseras que están haciendo, sin ningún control sanitario, sin ninguna rigurosidad, sin guardar la más mínima norma, y muchos centros de diversión, que... Están abiertos, sobre todo estos que están en las calles, Avenida Libertad aquí en San Francisco de Macorís, que eso es un bar, un bar los fines de semana, desde los viernes, ahí usted ve la cantidad de vehículos y de motores y gente entrando y saliendo desde, la desde las 10 de la mañana, no hay distanciamiento social, nos estamos jugando con candela, Europa, que es un país de trato más frío entre las personas, pues han tenido que cerrar muchas ciudades. Vemos que en el día de ayer, nuestro amigo Plutarco Arias, ministro de Salud Pública, una persona muy afable que en nuestro paso por Santiago, en la supervisión de laboratorios Feltrech y Orbis, estuvimos una est relación muy estrecha de compartir en muchos escenarios, inclusive hasta encuentros personales, este está quejado del virus, del COVID, el ministro de salud pública, que es un ser humano que puede contagiarse, además, sabemos a lo que se expone, Plutarco es una persona muy entregada a su función, muy apegado a sus principios éticos, y yo sé que no es una persona que anda que huyéndole a una enfermedad, se le tira encima a todas, y ahí está Plutarco Arias, pero se hizo un, un operativo en salud pública, haciéndole un análisis, estudios y retirando a las personas de alto riesgo hasta que se compruebe la prueba negativa, que ojalá Dios quiera, no se haya propagado, pero imagínese usted que las personas que están para diseñar las políticas de combatir el COVID y del día a día del COVID, ahora estén fuera. Mira, por ejemplo, el caos que hubo en San Francisco de Macorís, cuando el doctor Garabó, en el otro era director regional de salud, y el doctor Moricete, además de la doctora Joaquina, las tres personas que tenían la responsabilidad de enfrentar el mayor foco de contaminación del país, como lo era San Francisco de Macorís y la provincia Duarte, pues los tres cayeron. Imagínense que eso nos pase a nosotros, Dios no lo quiera. Sabemos que Plutarco es una persona muy sana y una persona que goza de una buena salud, que va a superar todo esto, esperamos en Dios que no caigan más. Pero ahí hay otra amenaza, que se ha ido silente, porque ahora todo es COVID, todo es COVID, y estamos observando la incubación de otros virus, como lo es el caso del dengue, tal y como lo presentamos en este reporte, donde dice que aumenta la letalidad de, por dengue en el país, Estamos hablando de que en los primeros nueve meses del año han fallecido 32 personas de las 3.585 infectadas por dengue. Óigame, óigame señores, de qué estamos hablando. En el 2019 se registraron 13.728 casos de dengue. El 26 de septiembre de este año, la República reporta la cantidad que ya hemos mencionado con 32 fallecimientos, lo que ubica la tasa de letalidad en 0.9 cuando el año pasado estaba en 0.7. Mayor letalidad del virus, un 1.2%. El año pasado hubieron 99 defusiones, ya este año en nueve meses llevamos 32 de, eh, fallecimientos. Y el dengue lo podemos combatir nosotros. El dengue es endémico en la República Dominicana. Es endémico. Es decir, cada cierto tiempo reaparece un brote del dengue. Porque nosotros somos los responsables de incubar, de, de, de incubar ese virus por la inobservancia del dominicano. Los envases que acumulan aguas limpias, estancadas crean los huevos de la aegyptus, el mosquito que provoca el dengue. Los dominicanos lo sabemos, lo sabemos, que esto es así, mas sin embargo, al parecer, no nos importa, no nos importa, porque si sabemos lo que está pasando y lo seguimos haciendo, Significa entonces que no nos importa, tan sencillo como eso, no nos importa que nos dengue, sobre todo con el aumento de la letalidad, como ya hemos dicho, en un punto 2%. Entonces, así, por bueno que quiera ser un gobierno, no hay manera, no hay manera de poder hacerlo, si la ciudadanía no colabora. ...con las medidas preventivas... ...estamos hablando... ...de que... ...en Pedernales se reportaron 10 casos... ...en Santo Domingo Este... ...8... ...lo más cercano de aquí, por ejemplo... ...lo que es Bonao 2... ...este... ...Samaná 2... ...en Nagua 3... ...3 casos... ...y aquí en San Francisco de Macorís, por suerte... ...no se han presentado casos de dengue... ...por suerte... ...hasta ahora, gracias a Dios... No ha habido letalidad del mismo. Quizás los casos se han presentado, no tenemos esas estadísticas, pero este, no ha habido muerte por dengue. Es decir, tenemos el COVID-19, que es un virus bastante contagioso, y tenemos ahí también con nosotros el dengue con 32 muertes en lo que va de año, en nueve meses. Y los epidemiólogos están dando la voz de alerta de que hay un brote de dengue en la República Dominicana. 1.538 casos que no son aislados. Nos llama a reflexión y a preocupación al mismo tiempo que desde el Ministerio de Salud Pública no ha iniciado una campaña de alerta y todo es COVID. Todo es COVID. Vamos a hablar también de dengue. Vamos a alertar a la población que estamos en alto riesgo epidemiológico. Aquí, aquí, si hubiese una estructura fuerte y una institucionalidad marcada, el departamento de epidemiología lo sacaran del patio del ministerio. Y le dieron la principalía que demanda una dirección de esa naturaleza. Que en los países desarrollados el Departamento de Epidemiología es parte de la seguridad nacional. Óigame, es parte de la seguridad nacional en los países desarrollados. Nosotros estamos en vía de desarrollo y no asumimos la más mínima, la más mínima o el más mínimo interés por ese departamento, las universidades, las escuelas de formación. Me parece que ni siquiera la especialidad como tal está en la República Dominicana. Son diplomados y cursos técnicos los que se dan a los epidemiólogos. En un país tropical donde hay tantos virus, donde hay tantos virus día, día por día, y donde tenemos personas expertas, porque ahí tenemos a la doctora Elizabeth Gómez, que es una estrella, ahí tenemos a Joaquina Rosario, Joaquina Rosario, nuestra amiga que hoy le vimos, una excelente doctora, pero ahí tenemos al doctor Morissette también, personas de vasta experiencia, de gran formación y con un gran dominio de lo que es la epidemiología y la importancia que tiene dicho departamento en lo que es el Ministerio de Salud Pública de un país tropical como el nuestro. Por tanto, nosotros como medios nos vemos en la obligación, nosotros como medio nos sentimos motivados y con la suficiente responsabilidad para desde hoy iniciar una campaña en la lucha contra el dengue en la República Dominicana advirtiendo de que ya el Departamento de Epidemiología dictó un brote de dengue en la República Dominicana con 1.538 casos registrados en lo que va de año y con 32 muertes. Por lo que ya es hora de que nos pongamos en alerta. Eliminar todo el chipiente, toda vasija, todo recipiente que hay en el patio, o en la casa, los floreros, con aguas estancadas blancas, con aguas que la vemos que no es contaminada, que no está sucia. Ahí es donde se forma el mosquito ahí es Vamos a eliminar de nuestros patios todos esos vasos plásticos, todas esas gomas, todas esas latas, de los productos enlatados, vamos a limpiar nuestro entorno porque estamos frente a un enemigo silente que se llama el dengue, que es endémico en la República Dominicana, por lo que nosotros le invitamos desde ya a tomar en cuenta estas medidas de prevención para dicha enfermedad y seguir y seguir en la gran lucha que estamos librando contra el COVID-19. Se pueden llevar las dos campañas. Les decía una secretaria amiga en un momento, le pedí dos cosas juntas y, ¿verdad? No podía, yo les decía, óyeme, se puede comer chicle y caminar al mismo tiempo. Porque aquí vemos gente en nuestro país que si comemos chicle, no caminamos, tenemos que pararnos. Entonces, se puede comer chicle y caminar al mismo tiempo. Por lo que yo entiendo que desde el ministerio se deben llevar las dos campañas. Se deben llevar las dos campañas con igual responsabilidad. Porque la muerte por dengue es una realidad, ha aumentado en el país. La letalidad, que eso es preocupante, aunque sea un punto 2%, es preocupante. Y los casos están por encima, de la, ligeramente, del año pasado. Por lo que nosotros les advertimos a salud pública, primero, y a nosotros como ciudadanos abrazar esta causa y esta lucha contra el dengue en la República Dominicana y seguir, seguir tomando las medidas preventorias del COVID-19 para ver si Dios nos ayuda a salir de esto. Le pedimos un permisito, le estamos saludo a nuestros amigos que están ahí conectados en Fancy de King a través de Instagram, Jacqueline Peña Payano, eh, Josué y Manda Vargas, nos siguen a través de Instagram, y nosotros pues desde aquí les damos saludos, también a nuestros amigos que nos siguen a través de Facebook y a través de Telenor,